Gracias, nueva vez. En esta ocasión me encuentro en la Fiscalía del Distrito Judicial Duarte, acompañado de la magistrada Nieve Gallurdo, encargada de asuntos de delitos electorales. Buen día, Nieves. Estamos en vivo, Canal 10 Telenor. En el día de ayer, ¿cómo transcurrieron las elecciones y los delitos electorales? Varias denuncias de supuesta compra de cédula. Aquí los delitos electorales eh, en el municipio de San Francisco de Macurís transcurrió todo normal, todo tranquilo, únicamente se presentaron eh, aproximadamente dos casitos, pero todo el detalle de esta situación tiene que dárselo la magistrada Gisela Cueto, la cual es la procuradora electoral que tiene la información de todo esto. ¿Dónde se presentaron estos casos y si hay alguna persona detenida por esto? No solamente podemos decirle eso, ya en un momento cuando la magistrada la magistrada Gisela ella tenga todo el informe, pues en su momento ella dará las declaraciones. Bien, ahí lograron escuchar las declaraciones de la fiscal encargada de asuntos electorales de este distrito judicial, Duarte Nieve Cayurdo eh, Recordar que en el día de ayer eh, los dirigentes del PRM hicieron pública una denuncia de una supuesta compra de cédula eh, y hasta el momento no tenemos verdad la certeza de esta denuncia, pero... Ahí lograron escuchar ustedes ya la declaración de la magistrada, la encargada de asuntos electorales de este Ministerio Público de la Procuraduría Fiscal de San Francisco de Macorís. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.